¡Hansen! ¡Espera! Conor, ¿Es raro escucharte llamarme Hansen? ¿Estás molesto conmigo? ¿Hice algo algo malo? Tal vez es porque dije que no me gustaba el coco, pero puedo hacer que me guste. ¡Las palabras fallan, Connor! ¡Palabras fallan! ¡Dime, Connor! ¿Estás cansado de mí? ¿Qué? ¡Viejo, relájate! Solo quería darte este amiguito. Mencionaste que la única forma en la que podrías tener uno de estos era si alguien más te lo daba. Así que... ¡Eso! Oh. Evan, Evan, una cosa más Préstame el bambú Oh, ok Ahora puedes llevarlo contigo a donde quiera que vayas oh. Estoy tan feliz en este momento No puedo creer que mi teléfono se haya quedado sin memoria, lo tengo desde ayer mm. ¿Y si ya no funciona? ¡Mamá va a matarme! ¡Evan! ¡Ella me lo compró! ¡Soy un mal hijo! ¡Evans, cálmate! ¡Déjame ver tu teléfono! ¿Es en serio? ¿Ocho mil fotografías del bambú? Quería tomar una más...